Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en este nuevo contenido informativo. Continuamos con, vos con el desarrollo de toda la información. Rusia le envió un fuerte mensaje a Occidente y dice que a pesar de que el apoyo de la OTAN es directo a Ucrania, los objetivos de la Federación avanzan y serán conseguidos. Rusia lanza nuevo satélite militar Starlink en peligro. ¿Qué objetivos puede tener este nuevo lanzamiento? Traemos algunas hipótesis de expertólogos en la red. Reves para Rusia a Ucrania, a la provincia de Belgorod y a Donetsk en las últimas horas. Dura y difícil la situación en Kherson, pero las tropas rusas según había punto pro, dice que han hecho retroceder 4 kilómetros a las fuerzas ucranianas en las últimas horas. Nikopol bajo ataque se conocen de el lanzamiento de 40 misiles rusos que fueron alcanzados y lanzados a instalaciones militares y energéticas ucranianas. Viceministro de Exteriores Alexander Kruskov dice que la OTAN ha sido derrotada en Ucrania. China advierte a Taiwán del uso de las fuerzas, si fuera necesario, para la reunificación de la isla con la China continental. Nuevo brazo caído de Occidente para las próximas horas. El periódico británico Independent anuncia que se podría dar la destitución o la dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, por problemas políticos con su mismo partido. Estados Unidos preveía que esto vendría para atrás. Manifestaciones contra los malos gobiernos en Europa tienen tambaleando a los gobiernos de turno. Muchas personas han iniciado manifestaciones en diferentes ciudades, el cual piden el cese de las sanciones a Rusia, el apoyo a la guerra contra Rusia, además que piden que los gobiernos defiendan los intereses ciudadanos ante los intereses norteamericanos. Esto y mucho más en el nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Noticias Internacionales. Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Hay mucha información para compartir con ustedes aquí en este espacio. Gracias por su tiempo para con nosotros. La cosa se pone muy dura y complicada con el pasar de las horas y el inminente involucramiento de la OTAN en el ya no es un secreto para los rusos en el cual pues vienen ayudando al ejército de Zelensky ponga oreja a las últimas advertencias que llegan desde la federación por parte del portavoz del presidente Lavo les habló de Dmitry Peskov que en pocas palabras ha dicho hagan lo que hagan, Rusia va para adelante con sus objetivos, cito las palabras que emitió el funcionario ruso hace pocas horas en el medio Eslavo Rosilla 1, palabras textuales de funcionario del Kremlin, la OTAN se ha involucrado ya en el de Ucrania, pero ello no influye en alguno de los objetivos que Rusia se propone ha ratificado este domingo el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov en una entrevista con el canal de televisión Rosilla 1, Peskov ha dicho que la federación reconoce que el hecho de que la OTAN esté inmiscuida y el norte en ayuda militar que todo proseguirá hasta conseguir los objetivos propuestos por el ministerio de la defensa de Rusia, dice Peskov que la capacidad militar de Rusia le permite continuar activa con las operaciones hasta el final, así se en estas condiciones donde es todos contra Rusia, es decir Dmitry Peskov dice que está luchando Rusia contra Occidente y en ese orden de ideas en las últimas horas hay órdenes que cualquier vehículo que transporte armas para el ejército de Ucrania será objetivo de las tropas en tierra, es decir será considerado blanco legítimo de la federación y ojo al dato que dijo Dmitry Peskov, está alertando que las potencias occidentales utilicen a Ucrania para invadir a Rusia, Moscú aseveró que nunca permitirá que el país eslavo se convierta en una base militar de la OTAN. Fueron las recientes palabras del funcionario ruso que ha lanzado al norte y a los países occidentales en medio de la tensa situación que se vive por la guerra entre rusos y ucranianos bueno y ojo a los siguientes datos que les traigo a ustedes mis amigos mientras occidente da un paso los rusos avanzan tres se ha conocido recientemente que la federación ha lanzado un nuevo satélite militar que fue lanzado con éxito en la órbita estableciendo un control con el centro de misión rusa se trata del cohete ligero angara 1.2 desde el cosmódromo militar de Presex en la región noreste de rusia según la información entregada por el mismo ministerio de la defensa de rusia el pasado 10 de octubre el bloque propulsor fregat puso en órbita el satélite satélite ruso de tercera generación GLONASS-K, tras separarse del cohete portador Soyuz 2.1B que despegó desde el mismo cosmódromo, según la información que está suministrada por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, voy a hacer aquí un paréntesis amigos de noticias de última hora, aten cabos de todo lo que está pasando, la advertencia de Rusia contra los satélites de Starlink del multimillonario Elon Musk sobre espacio aéreo ucraniano, el envío de este satélite militar tendrá algún objetivo especial? Estamos ante una inminente guerra espacial de Rusia contra los satélites del de millonario Elon Musk. Además, ¿qué otras misiones en el espacio tendrá este satélite para los eslavos? Nos gustaría que nos ilustraran ustedes que también conocen sobre estos temas en la cajita de respuestas del video. Algunos expertos hablan que este satélite que ha lanzado el Kremlin hace pocas horas tendría como objetivo intervenir las comunicaciones de muchos satélites, entre ellas las de Starlink, de propiedad de Elon Musk, lo que vuelve ahora más interesante este inminente conflicto espacial de Rusia contra los intereses de Occidente a través de Elon Musk. y al parecer se especula que tendría la tarea de bloquear los transportadores de los satélites que están en los cielos rusos y adyacentes al cielo ucraniano en pocas palabras Rusia estaría utilizando toda su tecnología para monitorear en tiempo real los pasos sigilosos que estaría realizando sus adversarios en el campo de batalla y ojo porque tal parece que este satélite militar podría tener la misión de ubicar en tiempo real los envíos de armas occidentales occidentales a Ucrania y dar las coordenadas en tierra para su posterior eliminación y aquí es donde traemos a colación lo que dijo en las últimas horas el comandante de la operación especial el nuevo comandante Armagedón Sergei Vladimirovich Suribikin que Rusia iba a darle a todo lo que se moviera en tierra y esto hace parte de la estrategia que está montando el carnicero de Siria que así es catalogado por occidente el general Armagedón de Rusia o sea no es coincidencia las palabras del funcionario y los hechos que se están viendo, además que asegura que el objetivo de la rendición de las fuerzas de Ucrania, y en palabras más o palabras menos, lo que dijo Suribikin es que no está de acuerdo con que haya un prolongamiento del conflicto en el territorio ucraniano donde luchan estas dos naciones y que se concentran específicamente en el Donbass, lo dijimos en el video anterior amigos, y esa información es reciente el nuevo comandante de las fuerzas especiales rusas en el este de Ucrania ha dicho que no va a poner como carne de cañón a los soldados en una guerra de Guerrillas y opta por aprovechar otros medios poderosos militares de la Federación para salvaguardar la vida de los soldados y obligar a las fuerzas de Ucrania a su rendición. De ahí es que se ha desprendido los ataques por parte de la federación para cambiar el curso de la guerra y se ha hecho sin piedad. Les hacemos una pregunta a nuestros seguidores, ¿creen ustedes que el nuevo general es capaz de cumplir la promesa de llevar a la rendición a las fuerzas ucranianas? ¿O ustedes creen que el norte y occidente o la OTAN, por el contrario, rearmen un poco más y muevan las estrategias para poner en aprieto los objetivos de Rusia y la capitulación del ejército de Zelensky. Los leemos, amigos. Ok, vamos a revisar más datos relevantes en las últimas horas. ¿Se conocen los informes de los... Ucranianos contra la infraestructura de Rusia Los blancos han sido la provincia de Donetsk y Belgorod. Efectivamente, en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado los avances de la operación. Se habla de ataques a infraestructura militar y energética de Rusia en Ucrania y todos han dado en el blanco específico. De otro lado el general Igor Konashenkov ha dicho que las fuerzas rusas han propinado pérdidas significativas al enemigo. Durante la jornada de ayer, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron sus ataques contra instalaciones energéticas y de mando militar Ucranianas, utilizando armas de precisión y de largo alcance operadas desde el mar. Pero también hay que decir que ahora mismo Rusia, a pesar de todas las advertencias que le ha hecho a Ucrania, los eslavos siguen bombardeando masivamente hacia la provincia de Belgorod. Se sabe que en las últimas horas allí las fuerzas ucranianas han lanzado ataques a centrales eléctricas o no residenciales. Y esto se habla. Pasó hace pocas horas, el ejército ucraniano lanzó un ataque masivo a un helipuerto militar de Rusia y desde la federación están investigando estas acciones, se habla por lo menos de que 11 personas han perdido vida. Era en un cuartel militar de nuestra provincia de Belhorod se produjo un acontecimiento horroroso, un atentado terrorista. Muchos soldados resultaron muertos o heridos. Los heridos están recibiendo asistencia médica. Eran las palabras de las autoridades rusas en la provincia de Belgorod. Asimismo, se sabe que en las últimas horas el ejército ucraniano han apuntado contra la administración de Donetsk, enviando misiles que han impactado directamente en el edificio de la localidad donde se ubican sus autoridades, causando graves daños a la infraestructura. Ahora, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, se dice que mediante... De masivos, más de 70 instalaciones energéticas fueron dañadas por parte de Rusia, así como también se sabe por parte de medios soldados que Ucrania ha perdido el 50% de su generación de energía. El ejército ruso hizo retroceder a las tropas ucranianas en la región de Kherson durante 4 kilómetros, según había Punto Pro. Las tropas ucranianas se retiraron en la región de Kherson a Nubaya Kamenka, producto del ataque fallido del ejército ucraniano. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los tuvieron que retirarse en al menos 4 kilómetros de la zona. Por el momento se sabe que el ejército ucraniano ha intentado lanzar un contraataque contra los asentamientos de Piatinatki, Sukhanovo y Cherbonillar. Este último no solamente terminó en fracaso para las fuerzas de Ucrania, sino que también provocó una fuerte retirada de las fuerzas hasta las afueras del asentamiento de Novaya Kamenka. Durante la noche, en las últimas horas, en Nikopol fue golpeado por 40 contra instalaciones militares e instalaciones de infraestructura energética de fuego ruso. Nikopol, según los residentes, escucharon más o menos unas 40 opciones en el territorio y los ataques se llevaron a cabo en las instalaciones militares de infraestructura energética. Se habla de ataques contra líneas eléctricas, gasoductos y ubicaciones militares según los periodistas de la publicación Military Review. Escuchen, en las últimas horas, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Gruskov, ha dicho que la OTAN ya ha sido derrotada en Ucrania y lo dice en referencia a querer convertir a Ucrania en un país anti-Rusia. En las últimas horas, Xi Jinping ha lanzado un mensaje a Taiwán. El líder chino en las últimas horas aseguró que los compatriotas taiwaneses no deben de ver sus advertencias como una amenaza, pues van dirigidas en primer lugar contra la interferencia de fuerzas externas. Así lo ha dicho Xi Jinping en el discurso de de apertura en el Congreso número 20 del Partido Comunista, el presidente de China, Xi Jinping, reiteró el domingo el compromiso de su país con el avance del proceso de reunificación pacífica con Taiwán. Si bien no descartó por completo la posibilidad de usar la fuerza, recoge la agencia Xinhua. Citamos las palabras Seguiremos luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias enfatizó el líder chino que recalcó que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de Pekín que debe ser resuelto con el pueblo chino. En esta línea, el líder del gigante asiático aseveró que sus compatriotas taiwaneses no deben tomar estas declaraciones como una amenaza, dado que la advertencia no va dirigida en absoluto contra ellos, sino únicamente contra la interferencia de las fuerzas externas y los pocos separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Paralelamente, el líder de China prometió que Pekín continuará promoviendo intercambios culturales y económicos con la isla, al tiempo que instó a la gente de ambos lados del Estrecho de Taiwán a trabajar juntos para fortalecer los lazos. El discurso del mandatario sigue la línea de los principios expuestos en un libro blanco lanzado por el gobierno en agosto que Pekín reitera su llamamiento a la reunificación con Taiwán bajo el modelo de un país de dos sistemas. El documento también insiste en que China se reserva las opciones de tomar todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo. Muchísima atención porque cae otro ministro del Reino Unido y esto pues muchos lo han tomado como otro triunfo de Vladimir señoras y señores esto es el palo de la jornada el periódico independiente The independent está anunciando la renuncia del nuevo primer ministro estamos hablando de listros que se va a producir en los próximos días o podría ser destituida de su cargo la fallida y agresiva política de la primera ministra listros ha provocado que en los próximos días pueda dejar su cargo y pues esto tiene un poco preocupado al pueblo de reino unido porque está sumido en una inflación tienen muchos problemas económicos sino que también en tiene problemas con sus partidarios que están descontentos, su propio partido político y con sus políticas que están implementando desde el Reino Unido, lo que indica que Londres ha tomado un rumbo completamente equivocado para su desarrollo. Insatisfacción en la política de Truss, después de que esta primera ministra intentara aumentar su descalificación al despedir al jefe del ministro de finanzas del Reino Unido, lo que solo empeoró la situación del país. El Reino Unido cree que Truss dejará el cargo de de primer ministro antes de que finalice este mes, sin embargo es probable que esto suceda en las próximas horas, aún se desconoce quién podría suceder en el cargo a la primera ministra recordemos que Biden calificó el plan económico original que tenía Listrus como un error, según Joe Biden el problema de la inflación es falta de crecimiento económico y de políticas sólidas en otros países lo que lo llevó a calificarlo el plan como un error y por eso la primera ministra Listrus estuvo re reunida con el presidente Joe Biden ahora en septiembre para tratar de visualizar las cosas porque ustedes saben que eh, todo lo que se haga en el continente europeo pues tienen que tener la venia de Occidente y efectivamente el presidente Joe Biden calificó el plan económico de listros como un error y aseguró que esto, lo que se va a presenciar en las próximas horas era predecible es decir, si no le gusta el establishment del Reino Unido y mucho menos al establishment norteamericano pues sencillamente Cae porque cae. No fui el único, dijo Biden y que pensó que era un error, dijo el mandatario a periodistas en una heladería de Portland durante una parada en la campaña de la candidatura de Tina Kotec, quien se postula para el gobernador del Estado. Dijo que no está de acuerdo con la política y pero eso depende ya del Reino Unido. Asimismo señaló que esto era predecible luego de que tras se viera obligada a retroceder en su plan fiscal y anunciara que no va a congelar el aumento programado del impuesto de sociedades del 19 al 25% desde el otro año, tal y como planeaba el gobierno de su predecesor Johnson. Biden dijo en las últimas horas... No me preocupa la fortaleza del dólar, me preocupa el resto del mundo, manifestó asegurando que la economía es fuerte como el invierno. El mandatario dijo que la problemática de la inflación es la falta de crecimiento económico, de políticas sólidas en otros países, asegurando que es mundial y que en otras partes es peor que en Estados Unidos y escuchen muy bien porque detrás de las sanciones detrás de todo lo que está pasando con la inflación, producto de las sanciones antirrusas que ha colocado Occidente a la Federación pues escuchen muy bien porque en las últimas horas está complicado el panorama y se complica mucho la aceptación del pueblo europeo con sus gobiernos, pues bien, en las últimas horas han salido a manifestarse en han salido los ciudadanos a expresar su descontento en diferentes países diciendo que la OTAN y la Unión Europea déjenos en paz. Ha sido uno de los mensajes que han lanzado y que están... Desplegando algunos medios de comunicación en las masivas protestas contra la mala gestión de la crisis en toda Europa. Lo están mostrando los medios de eslavos hace pocas horas, la protesta contra la caída del nivel de vida en Alemania. Allí, miles de personas volvieron a salir a las calles de las principales ciudades de Europa para manifestar el rechazo a las políticas de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania y las sanciones antirrusas. Los participantes de las protestas expresaron el descontento por la amenaza de la crisis energética y la inflación que pone récords y más cuando se viene el invierno. En España, en distintas partes del país, exigieron a las autoridades recalcular las pensiones, recalcular los salarios y la reducción de la desigualdad de género en los pagos. Los manifestantes expresan temas como la pobreza tiene rostro de mujer, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden o abajo los precios, arriba los salarios y las pensiones y llevan banderas republicanas, soviéticas independentistas, vascas y sindicales. Por lo tanto en París llevaron a cabo una marcha contra la subida de los precios de los combustibles y los alimentos, así como con el aumento de la edad de jubilación las demandas también incluyen el aumento de los salarios y prestaciones sociales la congelación de los precios de la electricidad la imposición del de impuesto sobre el exceso de beneficios y la inversión en proyectos medioambientales. Esto dijo uno de los ciudadanos en Francia estamos aquí para salvar a los franceses de la pobreza. Macron intenta destruir nuestro país, intenta destruir todos los bienes públicos. Rechazan el gobierno de Emmanuel Macron que es uno de los que está apoyando fuertemente las sanciones antirrusas tenemos claro que a partir de noviembre los precios de los combustibles, la gasolina el gasóleo superarán los 3 euros por lo que hay que actuar, de lo contrario no tendremos nada que comer, en este invierno explicó a el diario Sputnik una manifestante, entre tanto en otras ciudades, por ejemplo hablemos de Italia, allí protestaron contra la política del gobierno, exigiendo a las autoridades que aborden los graves problemas socioeconómicos del país que son causados por la subida de los precios de energía y los alimentos, en Roma los participantes Participantes escribieron en sus pancartas OTAN y Unión Europea déjenos en paz, fuera de Italia, fuera de la OTAN, detengan las sanciones a Rusia. Hoy estamos reunidos aquí para defender los intereses de los italianos porque al pueblo italiano le interesa que se inicien las verdaderas negociaciones de paz, no a la guerra, no a las sanciones contra Rusia. Es hora de decir basta a esta política, subrayan los manifestantes. Otra manifestación tuvo lugar en Verona, en el norte de Italia, allí dice... No pagaremos la guerra de la OTAN. La protesta fue convocada por organizaciones públicas, entre ellas la Asociación Veneto Rusa. Su presidente, Palmarino Socatelli declaró que durante las manifestaciones las personas firmaron la petición de levantar de inmediato las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú. Cito palabras de algunos manifestantes. No queremos ser cómplices de la guerra OTAN que quiere librar contra Rusia. Estamos en contra de la línea y la política y exigiremos que Italia se retire de la OTAN y deje de suministrar armas a Ucrania. Además, seguiremos recogiendo firmas a favor del levantamiento de las sanciones contra Rusia. Una protesta contra el aumento de los precios en los alimentos y en la energía... Tuvo lugar también en Leipzig, la mayor ciudad del estado alemán de Sanjonia. La manifestación contó con la participación de más de mil personas. La mayoría salieron a las calles que son partidarios de la izquierda, pero los votantes del partido de oposición de derecha de Alemania también salieron a protestar contra la subida de los precios y las políticas que están implementando por parte del gobierno alemán a nivel energético. Otra protesta también se dio en el país moldavo. Allí el partido moldavo SOR tuvo lugar en la capital en Chinizao. Los manifestantes se reunieron en la plaza central de la ciudad. Allí exigieron la dimisión de los dirigentes del país porque consideran que las autoridades no hacen frente a la crisis y como muestra de estas acusaciones señalan la tasa de inflación más alta en 20 años que en septiembre que se situó en el 33,97%. El gobierno en Moldavia fue criticado por su reticencia. A negociar mejores precios con Rusia No es la primera jornada en donde se están realizando las manifestaciones contra la inflación, contra el nivel de vida en los estados europeos, recordemos que en octubre, el 8, miles de personas en Italia, Francia, Alemania también salieron a marchar en las diferentes ciudades de la Unión Europea para mostrar su descontento contra las políticas de los gobiernos europeos, la Unión Europea recordemos el 6 de octubre, aprobó el paquete de sanciones contra Rusia donde se incluyen las bases para limitar el precio del petróleo ruso en el transporte marítimo y en las últimas horas, muchísima atención porque Gazprom dejó en claro que no va a venderle gas al continente europeo de aplicar las nuevas sanciones contra el gas ruso, es decir, contra el tope al petróleo ruso. Y es por eso que Gazprom en las últimas horas ha dicho que definitivamente no le va a vender el petróleo a Europa si sencillamente aprueban el tope al petróleo. Explica por qué no lo va a suministrar. El director ejecutivo de la compañía recordó que la medida estaría violando los términos contractuales en el caso de que se decida imponer unilateralmente el tope de precios a los hidrocarburos rusos, los que en del gigante gasístico Gazprom correrían el riesgo de quedarse sin suministros ya que la compañía no planea trabajar en detrimento de los contratos vigentes, declaró este domingo su director ejecutivo Alexei Miller en el canal Rosilla 1 declaró lo siguiente, nos regimos por los contratos firmados, una decisión unilateral así obviamente es una violación de los términos sustanciales del contrato que conlleva al cese de los suministros, explicó en el programa Moscú Kremlin del canal Rosilla 1. El miércoles la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Helen, propuso limitar el petróleo ruso a 60 dólares por valir en un intento de reducir los ingresos energéticos de Moscú. Desde Estados Unidos han dicho que en los últimos 5 o 7 años el país euroasiático estaba dispuesto a vender crudo a ese precio, así que ciertamente un precio en ese rango sería suficiente para sentir que Rusia podría producir y vender petróleo de forma rentable. Recordando que los precios de gas y del petróleo están correlacionados entre sí, el presentador preguntó a Miller cuál sería su su correlación en el caso de que se impongan el límite a los precios del de petróleo. Y definitivamente con esto Rusia le envía una advertencia a Estados Unidos de que no va a someter lo que es su producción petrolera a los intereses de los Estados Unidos. Llegamos a la parte final, a ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones, a dejar un su comentario en la cajita de respuestas y si les gusta el contenido los invitamos a que nos acompañen con la manito arriba. Nos ayuda para la cobertura del video. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Noticias del mundo, información veraz y confiable.